Señores, continuando con más contenido, Emilio Estefan niega tenga bloqueado a Romeo Santos en los Latin Grammy. El destacado productor Emilio Estefan puntualizó que no es cierto de que se haya bloqueado el bachatero Romeo Santos en los premios Latin Grammy, alegando que reconoce su trabajo y nunca haría eso a un artista latino. En ese sentido, manifestó que Romeo ha puesto en alto el nombre de un país y que eso es digno de admirar, y destacó las cualidades del artista y lo que representa en el extranjero, al tiempo que indicó que con su trabajo identifica a los latinos. Además puntualizó que nunca bloquearía a un latino, y dijo, que se, y dijo que le siente un gran respeto por Romeo Santos. En otro orden señaló que se debe tener cuidado con las publicaciones en las redes sociales, debido a que algunas informaciones son noticias falsas. Y además agregó que son amigos muy cercanos, tanto él como Romeo Santos, y que se mantienen siempre en Comunicación Sí, porque habían unas Revistas Unos posts unas noticias De que Romeo no trabajó mucho Y sacó buena colaboración en este año y el año pasado Y que no se haya tomado en cuenta en el Latin Grammy Ya que se tomaron mucho a los dominicanos Que arrasaron en esa premiación Entonces él decía que no que son amigos de tiempo, se tratan y todo tipo de cosas Y hay que saber entender y dar la oportunidad de hacer una entrevista A las nuevas personas que van pues renaciendo Él está con esa entrevista por la colaboración de suna con Anthony Santos Anthony Santos que era una sorpresa que estuvo en esa promoción del Latin Grammy Entonces él quería destacar pues ese concepto de bachata Que sigue pues renovándose y que artistas urbanos ya las están complementando Y que con eso él no está quitándole el derecho ni la admiración y el galardón que tiene Romeo Santos, sino dando nuevas oportunidades a nuevos talentos, pero que con eso no significa que lo haya sacado de esa premiación. Bueno. Es, es un bobo para ent entender a, a este tipo de gente. Esto, esto, vamos a decirle, ¿cómo se le llama? Productores, productores grandes. Productores, cronistas es, de, esa, de esa vaina y adentro. Entonces, cuando tú, sacas muy una, muy ajá, muy cuando tú sacas una figura como Romeo Santos, que tú Romeo sabes que se va a ver todo, raro. Que Romeo gana todo. Y Juan Luis Guerra gana todo también y, o sea, y, y, y no, no lo saca. No, no Entonces, ¿por qué Juan Luis Guerra gana también y tiene más tiempo que Romeo ganando. Entonces, se ve raro. Hay, hay una demita. Sí, sí, sí, hay, para hay mí una demita. Hay una demita. Hay una dema, una una dema sí, Él ¿eh? de quiso. Ganar, porque una... ha llenado las cualidades de eh, Romeo de ganarse un Grammy increíblemente y no lo dan. Entonces, hay una cosita. ¿eh? Hay una cosita. Obvio que sí y eso sí. obviamente no lo voy a expresar en la tele en, en las redes verdad en las noticias cuando tú que después lo pueden tú me entiendes pero, <ríe> pero después dios